Vale, esto, muy rápido. Bueno, yo también os vengo a hablar aquí de algunas palabras que son comunes a todos como bueno, procesos, construcción colectiva, códigos abiertos y en este caso otra que no ha salido es pues, artesanía o el concepto de, de artesano que ¿eh? he intentado explicar En todo caso... Um, bueno, comentaba estamos haciendo uh, otra plataforma ¿eh? parece que sí que estamos indexando parece que estamos que estamos en realidad uh, solamente construyendo plataformas les os voy a hablar de las prácticas artísticas uh, básicamente de las prácticas artísticas contemporáneas desde el punto de vista de las prácticas artísticas contemporáneas creo que tienen unos grandes, grandes puntos en común yo creo que sí que hay un cambio importante uh, que es que hay una tendencia a los términos de colaboración y quizá yo no llamaría tanto plataformas sino como que estamos activando sistemas y algunos de estos sistemas no sabemos muy bien cómo van a desencadenar, estamos cartografiando Estamos eh, generando eh, unas, unas estrategias, unos mecanismos, unas formas de actuar que incluyen cosas mucho más complejas. ¿eh? Yo creo que aquí en el fondo sí que hay un cambio distinto, eh, a pensar solamente en la producción de una obra, en pensar en, en, en mecanismos mucho más, incluso proyectuales. ¿no? Yo creo que el sistema puede englobar otros elementos como mucho más complejos y que por tanto van a incidir en este espacio social. Desde el ámbito de las prácticas artísticas contemporáneas, voy a hacer una primera introducción y quizás desde, desde otro ámbito del que no muchos de vosotros estáis trabajando, pero que sí que um, creo que es um, prácticamente paralelo, uh, está, uh, coexiste o está determinado por un contexto social hostil. Yo creo que esto es común. Uh, ¿Qué es un contexto social hostil? ¿Por qué? O sea, el arte, uh, las prácticas artísticas es entendida como un producto de lujo en, en, cuando es el tema de arte, pero podríamos decir que también está este concepto de exclusividad o este concepto a veces de pensar, la sofisticación estamos viendo aquí muchos gráficos muchos ejemplos de cómo entender cómo cartografiar pero hay un mecanismo estético sofisticado que, que seguramente no es común a la mayoría de uh, personas que, que, que, bueno, que conviven en un espacio social y por tanto se dedican a otros por tanto la dificultad también de ser uh, visualizado como servicio público es decir, si estamos ante un, un tipo de prácticas que no están en la trama de, uh, de, esta, de este concepto más de mercado, de este concepto de exclusividad, podemos entender que puede haber otro concepto que puede ser, bueno, entenderlo como un servicio público y por tanto un servicio a la sociedad. Esto es, uh, hay una gran dificultad en ser entendido por, desde distintos aspectos en, en este sentido. Falta también una cierta demanda. Es decir, ¿quién demanda? No? ¿Quién demanda que exista un cierto tipo de prácticas? ¿Quién demanda que exista? No hay una demanda explícita si lo referimos a una, digamos, a un concepto más, de, de, de, bueno, digamos, más comercial de oferta-demanda, por tanto, no hay una explicitación, por tanto, no habría una necesidad de que existan ciertas cosas. Otro contexto social hostil es el, el, el hecho de no tener una presencia directamente vinculada a la educación. ¿eh? Esto hace que pues, proyectos a más largo plazo podamos de alguna forma eh, plantear que pueda haber un cambio o una transformación. Y otro tema hostil es el poco conocimiento, escaso interés por parte básicamente de las personas que ejercen o que están en las gobernanzas o que, o que están ejerciendo en, en el por tanto, las prácticas artísticas contemporáneas, para luchar contra este, este ámbito de adversidad que ofrece eh, el, los contextos sociales hostiles, deben incorporar nuevas estrategias para aumentar su eficacia. Algunos ejemplos. Podría ser entender la práctica artística como producción cultural en el marco de la economía social. Por tanto, pensar formas distintas y formas de redistribuir este capital social. Incorporar claramente otros públicos, por tanto, yo creo que esto es común, lo que ha ido saliendo hasta ahora, estamos con una necesidad de conectar con el ciudadano y por tanto, esta incorporación ya de... Mmm, o sea, no solamente de público, sino en el sentido de particip uh, públicos participantes. ¿eh? Yo creo que aquí es, otro, es otra forma de que la gente, hay una necesidad de que se, se ponga en relación. Evidentemente, uh, amplificar la presencia en educación, esto es un trabajo complejo, esto es otro, otro campo que requeriría, pues, uh, otro, digamos... Uh, otra plataforma quizá para trabajar en ella, pero bueno, esto es un elemento, o promover la presencia de personas vinculadas, y esto creo que sí que es importante, que es que uh, la part una participación activ activa en la política de personas que estén vinculadas a la cultura, que esto creo que hay una gran esca escasez y por tanto estamos sufriendo uh, ciertas uh, carencias en este sentido. Por tanto, el ámbito del arte genera a menudo estos espacios de tensión, conflicto y situaciones, digamos que esta dislexia que, que plantea en muchos casos las prácticas artísticas que es como una necesidad de legitimar, de tener un fuerte componente crítico y a veces de negociar con esta vertiente de espectacularidad. Quería por ejemplo traer esta, esto es un caso muy, muy concreto de dos artistas que estaban investigando sobre un proyecto que básicamente investigaba sobre los meteoritos, a partir de meteoritos caídos en bueno, una zona que se llama el campo del cielo en, en el Chaco en Argentina, entonces yo hice una labor que era básicamente uh, como de indexar ¿no? y, de, y de dar un, bueno, una, cierta, uh, una cierta trama, construir un archivo en base a, este, a esta experiencia y hay un momento que, que este trabajo, que en principio bueno, tenía esta sutileza, esta parte como vinculada a la investigación es, in es in invitada a participar en documenta de casa en esta reciente edición en este caso llevada un espectáculo digamos uh, del arte o es el lugar donde se legítima básicamente el arte contemporáneo uh, pero ellos en este momento entra en diálogo lo que podría ser la propia la propia uh, digamos la dirección de, de, de, del evento la comisaria de, de la directora de de la reciente documenta, y se les plantea la posibilidad de uh, trasladar un meteorito uh, real a cassel. ¿no? Uh, con esto empiezan a, a generar una serie de conversaciones con, la, con el Gobierno, trasladar un meteorito no es, no es posible porque hay una legislación que prohíbe trasladar este tipo de, de, bueno, en este caso de, de piedras protegidas o, o, de, o de elementos y en este caso lo que hacen es iniciar todo un proceso para cambiar esta legislación con el fin de que entienden que puede ser una forma de dar visibilidad a una zona a, con una cierta, bueno, una, ciertas dificultades económicas como es la zona del Chaco en el norte de Argentina. Esto, que en principio bueno, pues, entra en esta dinámica del espectáculo que comentaba, claro, genera, y sin preverlo, una reacción del gobierno local, no de las personas que, que viven en el lugar, ¿no? sobre todo pues, eh, colectivos eh, nativos de la zona que empiezan a, a movilizarse porque no han sido consultadas y por tanto... Eh, bueno, no solo no son consultadas, se realmente consideran que este espectáculo no es un espectáculo que necesite realizarse. Por tanto, tenemos este caso como, sin quererlo, el arte provoca esta, esta acción uh, o esta movilización Uh, bueno, este es otro de los meteoritos que podría ser el hermano del que se estaba pidiendo porque entre otras cosas era el segundo más grande de, de, de los meteoritos que hay en el mundo, que se quería movilizar este es uno un, un parecido pero vemos que también que, eh, este tipo de movilizaciones o este tipo de, de elementos de, de, de, de traslados han sido uh, en otros momentos como fue en este caso cuando se trajo a España para poder hacer uh, uh, o construir con ellos pues, armamento, en fin, hay un elemento de movilidad tenemos pues que lo que podría ser la, bueno, una documenta que acaba siendo un lugar de legitimación que también es este lugar de espectáculo y que por tanto de alguna forma juega con esta controversia que tiene el arte o que bueno, esta idea de, de, de señalar en muchos casos o de, de, de, de mostrar ciertos conflictos Digamos que este conflicto existente en la sociedad eh, se combate desde el activismo social y el arte político que en su momento ha participado de esta forma de, eh, de crítica, de señalar, se, se está desplazando hacia este activismo social. ¿no? Un activismo social que, como hemos visto, la gente, la ciudadanía, se autoorganiza, por tanto, la ciudadanía genera sus propios sistemas eh, de movilización. Antes veíamos ¿no? una persona como una persona empieza danzando y, y, y acaba siendo pues incorporada, digamos que todas estas estrategias de donde la, la fiesta y la revuelta, que son las típicas acciones del espacio público, uh, están siendo como las grandes manifestaciones de movimientos de masa. Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo incitar todo esto? Todo esto acaba siendo como atractivo, por, bueno, por nosotros, por gente que estamos trabajando desde el ámbito de la creación, desde el ámbito de, del pensamiento sobre la ciudad, sobre el espacio público, sobre la creación colectiva, o sobre cómo compartir o cómo trascender uh, uh, estos espacios. Este ya es un proyecto que. Este es un proyecto que, que se impulsó desde Identidad. Uh, Voy a ir entrando en, algunas, en algunos elementos que hemos ido produciendo. El CITAT es un proyecto que se desarrolla en distintos lugares, pero luego os comentaré. Este se desarrolló en Manresa. Y es un proyecto de democracia. En este caso, lo que se hizo fue ocupar eh, estos, eh, estos espacios publicitarios, con unas frases escritas exclusivamente en árabe y que lo que hacían era hacer referencia a pensadores occidentales Uh, y por tanto, bueno, frases que incitaban como una cierta, bueno, pensadores básicamente de izquierda uh, vinculados a, un, a movimientos revolucionarios, ¿no? Y por tanto, un tipo de frases que en muchos casos están prohibidas o, o que en el momento cuando se produjo estaban prohibidas uh, sobre todo pues, en países como Marruecos, ¿no? Entonces, bueno, tenía esta doble componente de incitar, de, de, bueno, de un lugar donde hay una... Hay una Inmigración super alta, ¿no? del 25%, básicamente, en la ciudad de Manresa, donde de golpe genera una tensión fuerte, un tipo de acción de este tipo. Eh, rápidamente, pues movilizaciones que intentan, como bueno, rompieron varios de estos, de, estos, uh, uh, de estos anuncios publicitarios con pancartas. Tar, tar, bueno. Y lo que generó de una forma más fuerte fue el pro los propios. Uh, Um, medios de comunicación que recogieron la noticia como una acción uh, uh, que había despertado pues, un cierto malestar, ¿no? un malestar en la, en la ciudadanía con llamadas continuas al ayuntamiento pensando que quizás esto era una forma uh, que ahora estaban... Bueno, en Cataluña, sobre todo en algunas ciudades, uh, la publicidad institucional tiene que ser en catalán, entonces de golpe aparece en, en en árabe, bueno, todas estas tensiones que se preveían con el proyecto, esto lo estuvimos trabajando, el proyecto en principio era, era esta parte y de CITAT estamos interesados en, en, de alguna forma, no solamente promover proyectos desde el ámbito del arte, sino promover proyectos que incidan en el contexto local, pero que también encuentren formas en que este contexto local sea canalizado, sea canalizado o incorporado. Eh, antes hablábamos de participación, Uh, la participación es, eh, es clara, es decir la participación, hay el mecanismo de participación institucional que es el que puede fundamentarse básicamente en este tipo de encuestas o, o que queda claro en el momento que se moviliza una, un grupo de gente que, que, que puede recogerse en ciertos gráficos, pero uh, la participación real no se produce si uh, la persona, los colectivos que van, a, que van a formar parte de este proceso no queda claro cuál es el intercambio que se produce, ¿no? es decir, si hay, si hay hay un intercambio, hay un beneficio que se puede compartir, tendrá sentido la participación. Si solamente es unidireccional, no se sé produce esta participación. Este proyecto no buscaba la participación, pero sí que desde la como, como, como, eh, digamos como impulsores... Como constructores de este sistema, como más complejos, sí que nos interesaba que el propio proyecto pues, tuviera una incidencia. En este caso, a partir de una asociación que trabaja sobre bueno, con, trabaja con colectivos de inmigrantes y sobre cuestiones más de integración social, pues se desarrolló un debate posterior, un, un, un, bueno, de alguna forma, un, un, un vídeo se hizo un vídeo para la televisión en el cual se debatía cómo todo este proyecto había uh, desencadenado este cierto malestar en la, en la propia población digamos que todo esto quisiera, quisiera reforzar esto esto que al principio planteaba es decir, si las prácticas este tipo de prácticas, digamos, artísticas creativas eh, desde los distintos ámbitos que queráis eh, iniciarlas Uh, que antes se planteaba como, como pregunta, pero que una pregunta que yo creo que es básicamente como, una, como, un, bueno, digamos como un to, una toma de posición, que es que estamos generando sistemas. ¿no? Entonces Estos sistemas, más que obras o incluso proyectos concretos, uh, que, que requieren estos procesos colaborati colaborativos y participativos. Seguramente que esto está incipiente y está... Uh, bueno, todo, todo, todos los proyectos que están recogidos en este encuentro uh, de alguna forma dan fe de esto o, o dan ejempl uh, ejemplifican cómo esto se está desarrollando pero también creo que estamos en un momento uh, incipiente en el que se generan ciertos uh, ciertos, vacíos. ciertos vacíos o ciertas cuestiones por ejemplo, ¿es, es real esta colaboración que queremos plantear cómo esto se canaliza, es decir, cómo todos estos agentes capitalizan de alguna forma eh, eh, lo que estamos construyendo. ¿eh? Yo creo que hay bueno, ciertas, ciertas cuestiones que, que están ahí latentes. En este caso, eh, desde el proyecto que, que estamos trabajando, bueno, pues estamos de alguna forma experimentando con el lugar para transformar desde las prácticas artísticas, pero también experimentar a partir de estas prácticas artísticas para poder incidir en una cierta transformación eh, del propio lugar. Por tanto, digamos, esta reciprocidad eh, de intereses está clara. Eh, planteamos el proyecto de arte que se desarrolla simultáneamente en distintos lugares, aportando mecanismos eh, para la articulación de proyectos creativos en el ámbito del espacio público en relación con el contexto. Uh, digamos que aquí es vital, es decir, el espacio público no solamente el espacio físico, es el espacio relacional, es el espacio contextual, el espacio de la habitabilidad, ¿no? de la habitabilidad de los grupos, de estos grupos que a la, a la vez son, uh, forman parte de distintos otros subgrupos o con esta movilidad que nos caracteriza y que, que es evidente que tampoco es una cuestión que puede ser ni cartografiada de una forma... Uh, Uh, sin tener en cuenta esta movilidad uh, clara ¿no? voy, a, voy a mostrar algunos de los proyectos porque bueno, es que la media hora da poco uh, este es un proyecto reciente que hemos hecho, es un proyecto de, de, del colectivo de arquitectos 3 SK8 Masu. Uh, es básicamente un proyecto que hemos promovido en una, en, desde el ámbito que estamos trabajando, uno de los ámbitos que estamos trabajando es la relación de creatividad uh, uh, y deporte e, e, e integración uh, social, o, uh, digamos que esta, esta relación con el, con el espacio social a partir de la creatividad y el deporte, en este caso esto es uno de los proyectos recientes, que se pro, promovía uh, pues la... La construcción de un skate park a partir de una demanda eh, ciudadana, es decir, de un grupo de jóvenes que desde hacía varias, eh, bastante tiempo estaban reclamando pues, la construcción de un skate park. En este sentido, el eh, Stradel 3 lo que hizo fue canalizarlo y promoverlo. identificar eh, lo que hace es, en este caso, abrimos una convocatoria abierta. Este fue uno de los proyectos que se escogió pero se escogió en el sentido también de, de que hay unos agentes, hay una demanda clara, hay una, una posibilidad de llevarse a cabo. Un proyecto que uh, además um, canalizaba este, este aspecto participativo, es un proyecto que incorporó elementos de autogestión, incorporó los propios uh, jóvenes y, y niños, algunos de ellos, en el propio proceso constructivo, y que digamos que todo esto fue una forma... Una forma de materializar un proyecto que, que se ha utilizado a partir de taller, a, a partir de, bueno, de distintas fases y, y este es un poco el, el proyecto terminado, digamos, el proyecto terminado que ahora ya está pues, utilizado. Este tipo de proyectos generan una... Es decir, hay un elemento importante que, que, que nosotros nos hemos ido encontrando. Es decir, proyectos que, eh, digamos, el papel en este caso de Idensitad, que quizá lo que configura es este sistema de trabajo, por tanto, hay una aportación de un mecanismo, una, una, una mediación, la que posibilita, luego estaría quien dirige el propio taller o quien aporta la idea de lo que se va a desarrollar, es decir, de cómo se concreta esto, uh, están otros agentes que van a participar, es decir, ya sea uh, formalizando o formando parte de la, propio, de la propia dinámica del taller, pero que en principio son de alguna forma coautores de, de, toda, de, de todo este proceso. ¿no? Entonces, cómo esto se recoge, cómo esto se traslada y cómo esto de alguna forma Uh, esta coparticipación o esta uh, colaboración acaba siendo de alguna forma recogida ¿no? y esto quizás es el punto más complejo y el que nos hemos ido encontrando uh, de, un, de forma más contundente que se va repitiendo es decir, muchas veces trabajas con un colectivo en una estructura compleja por tanto es una, compleja, una complejidad de autorías y de mentes pensantes no solamente ejecutantes y luego uh, cada uno capitaliza, en este caso el ayuntamiento, para el ayuntamiento lo ha construido él, para eh, Idensidad nosotros promovimos la posibilidad de desarrollo, para Estradel son ellos quienes tuvieron la idea y los chicos la habían reclamado desde hacía 10 eh, años algunos ¿no? a distintas municipalidades. Uh, bueno, aquí se nos ocurrió básicamente poner los nombres de todas las personas que han participado. La verdad es que también fue, fue un acierto. Todos iban a mirar si estaban allá. Todos los chicos que habían estado construyendo querían ver si habían estado. Uh, entonces, bueno, esto creo que es uno de los principales problemas. Estamos intentando colaborar, estamos intentando generar dinámicas participativas, pero luego todo esto uh, es, es capitalizado. O sea, hay una imagen, hay una... Hay personas, antes ha salido, no, nosotros estamos uh, indexando porque estamos aprendiendo y esto lo estamos uh, aplicando en nuestros propios proyectos. O sea, que hay claramente uh, una apropiación de todos estos elementos que están en la ciudadanía y que por tanto a todos nos interesa aprender. Pero de qué manera todo esto se devuelve, ¿no? y yo creo que aquí sería un punto también avanzar al debate, es decir, de qué manera esto que nosotros podemos capitalizar y que tenemos las herramientas y que somos hábiles en ellas... ¿Cómo esto se devuelve a la ciudadanía, a los participantes o en qué medida estos beneficios son de alguna forma eh, trasladados a, a los partícipes? Bueno, lo voy a dejar aquí, eh, quizás también un poco para, como muchos estés mezclados en este tipo de, de historias, pues un poco para abrir el debate. Muchas gracias. Bueno, turno de preguntas, intervenciones. ¿Nadie? Por ahí? gente que está hibridando las prácticas artísticas con, con arquitectura? ¿Queréis comentar nada? Sí. Mira, a atrás y luego te paso a eh, hola, buenos días. Eh... Eh, quería preguntarte si en esta iniciativa de integrar prácticas artísticas en el paisaje indigno que más en el entorno urbano eh, tenéis referencias respecto al, al Landscape Art, que es un, bueno, una tendencia de las décadas de los 70, 80 y 90 en el que se, practica, eh, se planteaba más el, el, el arte integrado en el paisaje, vamos a denominarlo a de escala territorial. ¿no? Como dicho, tener... si tenéis alguna vinculación en vuestra génesis o en, vuestra, eh, en vuestras eh, referencias con el landscape park. Bueno, a ver, he, he explicado este proyecto, que este proyecto es claramente constructivo. Nosotros, eh, en el momento que iniciamos... Eh, esta identidad lleva como 13 años desarrollando trabajos ¿no? empezó en una población muy pequeña pero él nació básicamente intentando uh, trabajar con procesos inmateriales ¿no? es decir, en un momento en el que el espacio público era la plaza, la calle, la rotonda y lo que se estaba haciendo desde el ámbito del arte tenía que ver con una fisicidad o una materialización básicamente vinculada a la escultura cuando, cuando entramos en procesos uh, bueno, en, en elementos que se trabaja um, vinculando con el contexto local, con el, con el espacio social, por tanto, surgía una necesidad también de, bueno, de, de elaborar procesos a largo plazo, mucho más inmateriales y, y abandonando esta idea de construcción. Bueno, he puesto este proyecto, que es quizá de los recientes, y es evidente que es un proyecto constructivo y es evidente que es un proyecto vinculado a la arquitectura también, ¿no? Hemos hecho algunos de estos proyectos, pero muy pocos. La mayoría han sido mucho más procesuales. Y nos interesa básicamente uh, la relación con el... Bueno, las relaciones también o las acciones educativas que se desprenden en este tipo de procesos, eh, no solamente es eh, cuál es el, el producto final o el proyecto que se formaliza eh, en la fase final, sino cuáles son los distintos momentos y las distintas fases de relaciones que se producen con el contexto social. Por tanto, con el lanar no tenemos prácticamente nada que ver, de hecho, no, no, no es una, o sea, el lanar tuvo su momento, tuvo sus, sus prácticas, pero este tipo de proyectos, eh, o por lo menos lo que perseguimos, es más genera este elementos de sistema procesuales y no tanto formales, y solamente en relación con el paisaje.